Bueno, pues eh, estamos en eh, un contexto muy complejo, eh, el famoso apagón analógico eh, estaba programado para el 2021, al presidente Felipe Calderón se le ocurrió adelantar ese reloj al 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que sea eh, en el 2016 a propuesta y fundamentación de la COFETEL, que es este órgano que regula la operación de los medios electrónicos y el uso del espacio radioeléctrico. Y entonces estamos hablando de escasos cuatro o cinco años. Para que nosotros adecuemos nuestro medio a las nuevas tecnologías, hagamos la inversión correspondiente y esto nos pone también en una situación de eh, cambio radical y de búsqueda, de tal suerte que no perdamos la audiencia y el contacto y la cobertura. Cuando se habla de que esta radio tiene que migrar de la AM a la FM, nosotros decimos espérense, porque no toda la República Mexicana es un mercado. Eh, nosotros nos debemos a un oyente distinto, más que por eh, el... Eh, eh, uso económico o de dimensión financiera es de servicio a la comunidad y entonces estamos en una zona rural urbana muy específica en donde las poblaciones están en barrancas, en cerros, en montañas y la FM no nos conviene, entonces no porque haya una disposición de carácter federal, nosotros tenemos que seguirla a pie juntillas porque perderíamos mucho de ese contacto. Y en segundo lugar, pues eh, sí creemos que no todo es malo en esta propuesta y sí creemos que de lo analógico a lo digital, sí nos parece que hay una oportunidad de mejorar la calidad de nuestro servicio, la calidad de nuestra señal, y eso lo podemos adecuar entonces a quedar en los próximos años en una estación de amplitud modulada, pero con tecnología digital. Estamos en esa búsqueda, y creemos que las cosas se pueden ir dando en los dos o tres próximos años, de tal manera que eh, podamos revertir como esa amenaza que se ha sentido al principio de que el apagón analógico nos dejaría fuera del espectro radioeléctrico y esta radio correría el peligro de desaparecer. Estamos buscando eh, las fórmulas y haciendo las gestiones para que eso no ocurra, sino todo lo contrario, que sea todavía mucho mejor.